Hemos llegado con carnavales, el 6 de enero a venerarte. Por una estrella somos guiados, Pascua de negros hoy celebramos. Iván de Oriente camino hacia Belén, citaron a Herodes. De negro celebramos. Oiga, tuve eso. Pero los reyes en sueños avisados no regresaron nunca a donde se ser malvado. Pero los reyes en sueños avisados nunca donde de ser malvado incienso mi rayo de adoración para que bendito que nos dio salvación incienso mi rayo de adoración para que bendito que nos dio salvación hemos llegado con carnavales el 6 de enero a venerarte con una estrella somos guiados más hoy celebramos. Si Melchor te trae el oro y el incienso trae Gaspar. El que el trae la mirra es el negro Baltasar. Si Melchor te trae el oro y el incienso trae Gaspar. Si el que trae la mirra es el negro Baltasar. Hemos llegado con carnavales. El 6 de enero de negro, va a venerarte. ti. somos. Pascua de anegra de mes, hoy celebramos, hemos quemado por carnavales, el ser de anegra de hoy va a venerarte, mi, yo de un año en ellas somos si Pascua de anegra de hoy celebramos, Pascua de anegra de hoy celebramos, Pascua de anegra de hoy celebramos.